Bienvenidos a este seminario, a este webinar que organizamos con San Juan de Deo y SOM, Salud Mental 360. Este webinar que creo que es un tema fundamental como es Derechos y Salud Mental hacia la capacidad jurídica universal. Y yo me presento, soy Begoña Román, soy profesora de Ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Voy a moderar este, este debate y enseguida os presento un poquito las reglas de juego. Mirad, María Ángel Sporchas Roch es profesora de la Universidad de Girona y es consultora en Derechos y Discapacidad, y nos va a hacer su presentación sobre la regulación de la capacidad jurídica, la perspectiva internacional comparada esto es especialmente interesante porque sabemos, y os doy especialmente la bienvenida a los hispanohablantes de Latinoamérica que os habéis apuntado a vuestras, a, con vuestras franjas horarias, con vuestros usos horarios, a nuestro seminario. Por tanto, especialmente a vos también una cálida bienvenida. Eh, luego de María Ángels nos va, va a intervenir Silvia Ventura, más, eh, 20 años magistrada especializada en capacidad de internamientos psiquiátricos. Silvia es presidenta del Comité de Ética Asistencial de la Fundación Men... de... Catalá de Salud Mental, es patrona de la Fundación Sal... Malas Mentales de Cataluña y coautora... eh, perdón, autora del libro. Eh, en catalán es Esbollos a Cataluña, 1850-2000, en castellano es Los locos en Cataluña, en esa franja de 1850 a 2000. Y su título, el título de su presentación será La capacidad jurídica. Actualidad y futuro de la legislación. Nuevos retos. Le seguirá eh, José María Solé y Chavero, que también es abogado, pero le conocemos en este ámbito como director de Support Girona, pero es una gran activista y consultor internacional en materia de derechos humanos y discapacidad así como en el cambio estratégico en gestión de organizaciones de servicios sociales. Es miembro de diferentes patronatos, el Instituto y Consejo Social Institut Guzman, la Fundación DRISA, la Fundación E-Social, -Socia, Fundación Campus Arnaud Escala, y en el ámbito internacional es miembro del Consejo de Administración EASPD, con la cartera de vida independiente y participa en los World Congress on Adults Warriorship desde el 2014. El título de la presentación, «repercusiones de la capacidad jurídica universal en la actividad asistencial de los servicios y entidades. Retos y buenas prácticas». Por tanto, ahora ya vamos al ámbito no de los jurídicos, sino al ámbito de los servicios y las organizaciones. Le seguirá Giuseppe Farre Paradero, que es director médico de San Joan de Deu en las Terras de Lleida, y presentará repercusiones de la capacidad jurídica universal en la práctica asistencial. Y la última ponente será Beatriz Tarancón Sánchez, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y colaboradora fundamental en primera persona de ActivaMent Cataluña Asociación de la Comisión de Derechos Humanos. Y nos presentará Capacidad Jurídica Universal, la perspectiva y vivencia de la persona con problemática de salud mental. Bien, Dicho eso, deciros que me va a tocar el trabajo este de moderar que ellos los ponentes saben que tenemos muy poquito tiempo pero vamos a proteicamente condensarlo para que sea bueno de digerir tenemos 12 13 minutos por ponente de manera que imaginad eh, va a ser muy dinámica la, la, la actividad por lo tanto os, os pido plena atención y empiezo yo contextualizando un poquito esta, esta importantísima cuestión de la capacidad jurídica universal. Dejadme explicar simplemente eh, tres ideas para desmarcar. La primera, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hace falta un webinar donde abordemos esto de los derechos y la salud mental hacia la capacidad jurídica universal? Bueno, pues mi respuesta es porque tenemos problemas porque la capacidad jurídica no es universal y no lo ha sido durante mucho tiempo a pesar de que presumamos de constituciones y sistemas democráticos. Y las personas que han sido eh, tradicionalmente, sistemáticamente por el sistema marginadas han sido las personas claramente eh, con discapacidad y en concreto eh, también las personas con trastorno eh, mental. A mí me gusta decir que... En el siglo 2021, XX, la filosofía no puede dejar de ser pragmatista, es decir, pensamos porque tenemos problemas. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos un problema en el trato y la vida a la que condenamos a la persona a la que se le priva de capacidad jurídica, por tanto, a una capacidad jurídica que no es universal. Y tenía que venir el 2006, con esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a recordarnos a, recordarnos a inicios del siglo XXI que tenemos un grave tema pendiente y es que la capacidad jurídica debería ser universal y no lo está siendo para un colectivo importante, eh, como son todas, de personas. Esta Convención de Nueva York, esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, nace en el 2006, como sabéis muchos, ratifica España, pero otros estados en el 2000, eh, en 2006 nacen, en el 2008 se ratifica. Eh, en el 2014 aparecen observaciones porque no se está cumpliendo lo que se ha prometido ratificar, cumplir. Y es que hacían falta, y en eso estamos, muchísimos cambios en las regulaciones jurídicas. Y toda regulación jurídica implica dimensiones clínicas, sociales y además se tienen que integrar y integralmente en un contexto centrándose en la persona. Y esto va demasiado lento y hace falta pensar en cómo mejorar la regulación, pero también otros temas que son no únicamente las leyes, condiciones necesarias, pero no suficientes. También hace falta cambiar mentalidades y cambiar servicios y cambiar maneras de formar a los profesionales, etcétera. Es decir, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos problemas en el trato y la vida a la que condenamos a las personas con trastorno mental, porque hay un deber jurídico y ético, porque hablamos de derechos, de cambiar leyes, pero también instituciones y, sobre todo, porque hace falta un cambio de mentalidad, de las maneras de pensar. Y eso implica, como estamos diciendo, cambiar leyes, implica cambiar mentalidades, pero también evidenciar, mostrar empíricamente recogiendo buenas prácticas. Pero estas prácticas buenas no deberían ser propias de gente de buena voluntad, de profesionales vocacionales, organizaciones con vocación y, por tanto, con cierta capacidad heroica. Lo que aquí hoy, en este webinar, vamos a subrayar es que esto es una cuestión de derechos y, por tanto, necesitamos institucionalizarlo porque no es cuestión de vocaciones ni de diferencias, es una cuestión de derechos y, por tanto, de justicia. Eso es lo que significa capacidad jurídica universal. La segunda idea que quería compartir con vosotros es eh, algunas peculiaridades desde el punto de vista ético de eh, eh, la capacidad jurídica universal, porque le hemos puesto con mucha buena idea el hacia la capacidad jurídica universal. ¿no? El hacia es porque no estamos, este es el problema, no estamos, pero tenemos que ir para allá. La brújula tiene que ser eh, necesaria, pero también acelerar procesos. Algunas peculiaridades de la, de la ética que querría remarcar sobre esta capacidad jurídica universal. Primero y fundamental, estamos hablando de derecho. La capacidad jurídica universal es un derecho y, por tanto, tiene deberes. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de garantizarlos. Y los derechos son bienes, objetos de deseo, primarios, es decir, condición de posibilidad de otros bienes en los que podremos discrepar. Son bienes primarios, es decir, para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es el, el, el, la, la, la, la oposición? Pues tenemos que la capacidad jurídica en los países, la mayoría de los países, no es, desgraciadamente, una, es, no es universal, sino que hay muchísimas incapacitaciones totales y, por tanto, los que están privados de la capacidad jurídica universal son muertos civiles. ¿no? se les ha condenado no a una calidad de vida o a un tipo de trato discriminatorio, sino que se además supone una cierta muerte civil es como una especie de condena a una vida metabólico zoológica y no biográfica, porque se les limita mucho la capacidad de toma de decisiones. Y eso es lo que intentamos eh, superar y suplir. La nuestra es una sociedad, se ha hablado mucho, eh, patriarcal, machista, capitalista, pero también es capacitista y excluye cuando no se tienen esas capacidades. Toda la convención internacional, la convención de Nueva York, está repleta de palabras como inclusión, participación, por supuesto, autonomía, independencia, por eso capacidad jurídica universal, pero también rehabilitación. Y esta palabra es especialmente importante para mí hoy. Y es que, y aquí apelo a, a, a mi amigo y colega Josep eh, Ramos, co, co, porque con, con, con Josep Ramos hemos discutido mucho la pertinencia, y, o no, y yo creo que no, de y, y no vamos a discutir, pero es un tema para mí no menor, de si la discapacidad es el mejor colectivo en el que incluir las personas con trastorno mental. Tengo problemas, tengo problemas en incluir el trastorno mental en el ámbito de la discapacidad, pero si vamos a ganar en la causa no hay ningún problema. Pero tengo problemas precisamente por la rehabilitación. Porque yo voy a intentar que la persona funcione en un entorno social que tienen, cuando tienen personas, una discapacidad de ceguera o tal, pero yo eh, no, no, la rehabilitación no es... Eh, el concepto de rehabilitación es muy distinto cuando se habla de trastorno mental y es mucho más exigente, me parece. Y el último, eh, los últimos aspectos que querría abordar con vosotros, ya es eh, el último punto, para ceñirme al tiempo, es que los cambios legislativos ayudan, pero son necesarios, pero no son suficientes. Nos hace falta, por supuesto, procedimientos, cómo se hacen las cosas, y aquí los jurídicos son fundamentales. Nos hacen falta también imaginación para qué, cómo se hace, el qué se hace, pero fundamental, la cuestión ética, por qué se hace, para qué se hace y para quién se hace pues se hace porque son personas y, por tanto, tienen derecho a decidir sobre sus vidas y, por tanto, desde un universalismo interactivo, no un universalismo sustitucionista. ¿Cuántas organizaciones han reivindicado él? Nunca nada por nosotros eh, sin nosotros. Nos hace falta, y de aquí se va a ver mucho de eso, de retos, de qué cambios, qué buenas prácticas nos hacen falta, para que sean no únicamente buenas intenciones de buenas de gente con iniciativa, sino que sean institucionalizados y políticamente respaldados. Dicho eso, voy a presentaros ya a María Ángeles, que tiene, tienes la palabra, tienes 12 minutos. Gracias, María Ángeles. Hola, buenas tardes a todos y todas y todos. Bueno, muchas gracias, Begoña, por esta introducción y agradecimientos también a San 360 y San Juan de Deo por la invitación especialmente agradecida estoy por poder compartirme de hecho con, bueno, con personas que están aquí que, que admiro mucho y aprecio. Ah, voy a ir al grano ah, antes de conocer el caso de la reforma española sobre la que nos hablará la magistrada Silvia Ventura y de la que hecho estoy deseosa de conocer más. Pues yo creo que estamos muchos aquí hoy para conocer más de, de esta nueva normativa. Me pidieron a mí que les hablara brevemente de las reformas del contexto internacional en esta materia con el fin pues de situarnos y situar así mejor también la nueva normativa española. Las reformas en materia de capacidad jurídica se han sucedido aislada pero continuadamente desde la adopción de, de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. 15 años después, a día de hoy, ha habido, yo creo, importantes reformas legales y la expansión de la creación de estas figuras de apoyo a la toma de decisiones que no requieren que no supeditan a la persona una incapacitación o una muerte civil, como hablaba Bedonia. Todas estas nuevas normativas tienden a restringir la incapacitación absoluta, pero suelen mantener formas menos invasivas o más flexibles de sustitución a las decisiones que coexisten con estas nuevas figuras de apoyo. Lo que, de hecho, también quiero decir que no es tan, tan, tan novedoso, pues otros países como Finlandia o Alemania en los años 90 y más recientemente también Italia, y habían hecho pasos en este sentido. Pero bueno, ciertamente sí que hay una nueva, se puede decir, ola de reformas desencadenadas por la adopción de esta convención y del cambio de mirada a la discapacidad. Así, a modo un poco de lista, entre los países que han llevado a cabo reformas legales en materia de capacidad jurídica de, de calibre importante, o que han adoptado figuras de apoyo a las decisiones posteriores a, a 2006, están por ejemplo Francia, algunos estados de Canadá, Bélgica, Letonia, Irlanda, Croacia, Eslovaquia, Brasil también, Israel, Costa Rica, Austria, Perú o Colombia, por ejemplo. Todas las reformas de estos países comparten esta creación de uh, una o varias figuras de apoyo a las decisiones. En esta línea también, solo a modo de mención, uh, recordar que también uh, el Código Civil Catalán en 2010 introdujo una figura de apoyo a la toma de decisiones, el asistente a la toma de decisiones. O sea, que también hizo una reforma en esta línea, a pesar de que, no se, de que se mantuvo uh, el, el régimen vigente en materia de incapacitación. Eh, todas estas figuras de apoyo que se crean a raíz de estas reformas, bueno, se pueden encontrar bajo nombres distintos. ¿no? En, en los países anglosajones se llaman no bien supporter, o decision making assistant en Irlanda, Aquí conoce, podemos conocer como apoyo asistente, en Costa Rica lo llaman Garante para la Igualdad Jurídica o apoyos en Perú. Pero en cualquier caso, independientemente de, del nombre con el que se conozcan todas, comparten esta característica de ser formas de apoyo designadas voluntariamente por las personas que, que las requieren o que las quieren y las necesitan, y demás que tienen la obligación a las personas que ejercen este apoyo de hacer lo posible para garantizar que la persona pueda tomar decisiones informadas que reflejen su voluntad y preferencias y, por lo tanto, no actúan como sustitutos a la toma de decisiones de, de las personas que tienen un apoyo ah, Para ordenar un poco las, las reformas que ha habido en el contexto global, a ah, lo que he, hecho, eh, he dividido o identificado tres tendencias o corrientes dependiendo del impacto que han tenido las reformas legales sobre el modelo tradicional de incapacitación y sustitución a la toma de decisiones. Y ahí he podido identificar o he dividido a tres, digamos, tres corrientes o tres tendencias. ¿no? Esas reformas en las que el sistema antiguo permanece inalterado, coexistiendo con estos nuevos modelos de apoyo. Esas, en segundo lugar, que suprimen las formas o regímenes más rígidos de sustitución a las decisiones pero mantienen los más flexibles junto con estos nuevos modelos de apoyo a las decisiones, que de hecho son la mayoría, y finalmente esos que eh, han reemplazado totalmente o eliminado totalmente los regímenes de sustitución a las decisiones e eh, impuestos ah, y en su lugar han establecido sistemas de, de apoyo. Esto sería realmente una, una ah, Para poneros algunos ejemplos en cada uno de, de ellos, ah, en primer lugar sobre esas reformas en que se mantiene el sistema antiguo pero consiste este con nuevos modelos de apoyo, pues para, por una cuestión de proximidad, ¿no? Pues referirme a la reforma que ya os he mencionado del 2010 que se hizo en Cataluña, en el Código Civil Catalán. Se mantuvo la regulación existente, por lo tanto, con la posibilidad todavía de incapacitar de forma absoluta a una persona para casi todos los actos de la vida, ¿no? Y ponerle a un tutor, pero se introduce a la vez esta nueva figura de, de apoyo que no requiere incapacitación. En este caso, pues, se entiende o se entendió esta opción del asistente a la toma de decisiones como una alternativa a la incapacitación. Pero fue una alternativa o es una alternativa, porque está vigente todavía a día de hoy, el Código Civil Catalán, a, bueno, la reforma de la que se va a hablar es el Código Civil Español y estamos pendientes de la reforma del Código Civil Catalán. Eh, esta, esta figura del asistente se limitó, está limitada a personas con discapacidad no incapacitante, dice la norma. Y por lo tanto, esas con un nivel de autonomía bastante elevado. En segundo lugar, esas reformas que suprimen los regímenes más rígidos de sustitución de las decisiones, pero mantienen otros, los más flexibles, estas son la mayoría de reformas que han tenido lugar, la mayoría de, de estados que os he listado antes. ¿no? Estos optan por mantener la incapacitación y la sustitución de, de decisiones bajo alguna de sus formas, como podría ser la curatela, ¿no? que es eh, menos invasiva que la tutela. Optan también habitualmente por incrementar las garantías jurídicas para su aplicación, añadir, por ejemplo, también limitaciones temporales a la incapacitación y añadir también a menudo límites a los poderes de la persona que ejerce esta, esta representación, la tutela o la apuración. Así, por ejemplo, se introducen criterios como el principio de la medida menos restrictiva, el principio de la necesidad o la limitación de la duración de la incapacitación. En este sentido, como ejemplo paradigmático, nombrará a la República Checa, que, por ejemplo, estableció, también hizo una reforma en su Código Civil y estableció un límite de tres años para la restricción de la capacidad jurídica. Un límite que debía ser revisado y que podía después ser renovado, pero que debía ser revisado cada tres años. Otras reformas obligan, por ejemplo, a que sea la persona afectada o que quiere... Que quiere que quiere ese apoyo o esa persona que, que tome decisiones por ellas, a que sea ella la que elija el tutor y la que inicie el proceso también. Este es el caso de la reforma de Brasil, que eh, establece, pues eso, que únicamente la persona afectada puede iniciar el proceso, con una única excepción, en este caso, para las personas con discapacidad intelectual, para quien también podría iniciarlo en el Ministerio Fiscal. Y en este, segundo, en este segundo marco, como podría también mencionar que algunas reformas, como también sería el caso de Brasil o Israel, prevén la posibilidad que una persona incapacitada, que por ejemplo que esté bajo una curatela, designe también a una persona de apoyo y por lo tanto que coexistan estas distintas figuras de, de por un lado, de sustitución a las decisiones y de apoyo a la toma de decisiones. Y finalmente a mencionar que sí hay algún país que parece que ha reemplazado, al menos normativamente, totalmente, bueno, ha eliminado totalmente la incapacitación y las ha reemplazado por sistemas de apoyo a las decisiones para adultos, eh, para adultos y por razón de discapacidad. Luego el caso de los menores ese es otro tema. Estamos hablando, estoy hablando yo aquí de, de incapacitación para adultos. Bajo este, esta tercera corriente podríamos hablar de la reforma costarricense peruana y, y la colombiana, básicamente. Uh, o sea, básicamente y limitadamente. Y para poner un ejemplo también en, en este sentido, pues en, por ejemplo, en Perú, uh, la norma que se aprobó, si uh, no recuerdo mal, en 2017-18, reconoce explícitamente la plena capacidad jurídica de obrar de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, independientemente de si usan o no usan los apoyos para su ejercicio. Y eso es muy interesante también, ¿no? porque vamos a ver cómo prevé esto y después la, la reforma española. E introduce una única excepción, que sería una excepción de facto, ¿no? para esas personas que estén en situación de coma. En ese caso entiende que se puede sustituir a la persona en la toma de, de decisiones, que por otro lado es bastante, parece bastante obvio. Um, en Perú, por ejemplo, se entiende el apoyo pues eso, ¿no? como una persona designada libremente por la persona que necesita o requiere el apoyo, que no tiene en general facultades de representación, excepto cuando así lo quiera o lo establezca expresamente la persona. Bueno, en este caso, lo podría designar la persona ante un notario o ante un juez. Y para, poner, para comparar un poco al ejemplo de la norma colombiana, esta, prevé, a diferencia de la peruana, prevé tres mecanismos muy, muy diferenciados para la designación de los apoyos. Por un lado, los acuerdos de apoyos, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos. Los acuerdos de apoyos, como indica el nombre, son los acuerdos escritos en los que la persona con discapacidad cuenta, por, designa por mutuo acuerdo el apoyo de una o varias personas con este fin. La segunda opción, las directivas anticipadas, es un documento escrito donde la persona señala o indica de forma anticipada sus decisiones, su voluntad y deseos, su futuro personal y también, uh, o también patrimonial. Y también puede designar ahí a uh, una o varias personas que se encarguen de garantizar el cumplimiento de lo establecido en ese documento. Sería parecido después a, lo, a las directivas anticipadas que tenemos también en España, pero ampliadas no solo al ámbito de la, de la salud. Y finalmente prevé la opción de que se puedan adjudicar apoyos de forma judicial. En este caso se trataría de un proceso siempre de jurisdicción voluntaria, es decir, que iniciaría la persona interesada. Aunque excepcionalmente la norma prevé, o sea, la norma general es que debería ser voluntario, pero prevé que un tercero puede iniciarlo si se acredita que la persona está completamente imposibilitada para manifestar su voluntad. Y en ese caso el juez designaría quién es la persona que ejercirá el apoyo. E incluso en este caso, es como una excepción que desde la norma colombiana, se prevé la posibilidad que, que el apoyo sí que pueda tomar decisiones en el lugar de la persona. Um, no sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya estoy al límite, o sea que voy a, a ir a, cerrando uh, a modo así pues, de conclusión sobre este, este análisis tan rápido comparado internacional. A decir que, bueno, que sí ha habido muchas, es obvio, ¿no? Que ha habido que en la convención ha sido la propulsora de, de reformas legales en los sistemas de incapacitación y tutela, incluso en algunos casos llegándose a bulir, pero que estamos lejos de haberse implementado el mandato del artículo 12. Pensamos que además de estos países que yo he nombrado rápidamente, los demás países de, del globo, o la mayoría de los demás países del globo, todos se mantienen un sistema de incapacitación parecido que había que había o hay, bueno, había en España hasta hace poco y nada decir que bueno supongo que también se hablará de ello más adelante pero decir que, que la supresión de la incapacitación en la norma no es suficiente de hecho ya lo ha remarcado también Begoña para cumplir con, con el mandato de la capacidad jurídica universal no cabe también regular los sistemas de apoyo adecuados y suficientes que den respuesta a las necesidades de las personas y además no solo regularlos sino también dotarles de recursos para su efectiva implementación y yo lo dejaría aquí para que no sé si ya me ha ido de tiempo y para dejarlo, porque bueno, hay muchas intervenciones detrás Gracias María Ángel por seguirte también Silvia Ventura, es tu turno Hola, buenas tardes Muchas gracias a San Juan de deu y a Begoña por la presentación yo quisiera explicarles la actualidad uh, de, las, de nuestro sistema legislativo y también la reforma que se está empezando a generar a partir del día 31 de mayo. Vamos a ver, ya se ha comentado aquí que en estos momentos cualquier persona que sufre una discapacidad, um, la problemática que se genera es muy, muy grande y lo que se busca como solución, es un procedimiento judicial que termina con una sentencia, y esta sentencia lo que suele culminar en un 90% de los casos es una incapacidad total, en la que se nombra un tutor mmm, que va, va a sustituir a la persona, entre comillas, sus problemas para todo y para siempre. Bien. Um, hay unas premisas sociales para que esto ocurra así, así aquí y en todas las partes de la a la persona con discapacidad, mientras tenga salud, mientras tenga un techo que le cubra y, y, y cosas para comer, se entiende que se puede dar con un canto en los dientes y que su libertad puede ser no solo matizada, sino que sea familiar o, so o social. Uh, esto se podría evitar en muchos casos, es que hubiera más recursos. En el 2006, Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó el 2008. Se llama el primer Convenio de Derechos Humanos del siglo XXI, pero es una pomposidad. En definitiva, es que las personas que tengan discapacidad tengan derecho a los que resto de las personas, es decir, una vida independiente, que no se les suprima la capacidad de durar, es decir, que puedan decidir qué quieren y cómo quieren vivir su vida, que haya un abandono del sistema de sustitución, un tutor que decide por mí, desde cómo he visto a Si voy a visa el domingo, por a cambiarlo, por lo que se ha llamado a un modelo social, la adopción de un modelo social. Cuando la convención asista el Comité de Naciones Unidas para el Seguimiento del Convenio tiene dos años para hacer un informe y cada cuatro años sigue observando ese país. A España ha tenido reiterados requerimientos desde el año 2011 para que hiciera el cambio legislativo que no implique sustituir la voluntad de las personas de capacidad, con discapacidad. Perdón. Hay una gran resistencia a los cambios por amplios sectores que están implicados en esta temática. Por otro lado, una reivindicación militante de otros sectores. Desde la Judicatura, el sector reivindicante reconoció la imperatividad de la Convención en nuestra legislación por aplicación del artículo 10 de la Constitución Española por sentencia de 24 de junio de 2013, en la que se reconoce que la figura que mejor se adapta a la convención es la curatela y se propugna un traje a medida. Como que eso solamente es jurisprudencial, la misma, el marco normativo hasta el 2009, que es cuando tengo datos, el 90% de las sentencias eran de incapacidad total. Esto lo dejo para que lo vean. Y el 31 de mayo entra la ley de reforma de legislación procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de capacidad jurídica, un nombre complicado. Bien, es una ley de gran trascendencia. Un giro copernicano de 180 grados. Luego no mira la discapacidad. Para mí el punto clave es el artículo 249. Dice que las medidas de apoyo tendrán por finalidad permitir el pleno desarrollo de su personalidad y desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Presta el prestado de apoyo deberá actuar atendiendo los deseos, preferencias de quien lo requiera, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento, facilitando que pueda expresar sus preferencias. Y culmina serlo. La autoridad judicial para asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo sean de esta manera pondrá las salvaguardas oportunas para que se atienda la voluntad, deseos y preferencias de la persona a que se requiera. Es decir, por primera vez, primera vez se obliga a escuchar a la persona con discapacidad. ¿Cómo son las medidas de apoyo? Bueno, en primer lugar tiene una naturaleza voluntaria. La propia persona afectada va a solicitar esa medida de apoyo que ser lo ha hecho una curatela, un defensor judicial o un asistente en Cataluña y al solicitarlo dirá qué es lo que necesita, su función es asistir, respetando su voluntad, deseos y preferencias y también deberá designar qué persona quiere que le preste ese apoyo. ¿Qué ocurre cuando la persona discapacitada no solicita el apoyo que precisa o bien se la ha solicitado voluntariamente? Discrepa de lo que le ha puesto el juez en, plan, en la secundaria. Toda presenta una demanda, estando legitimadas las mismas personas que ahora, la propia persona fiscal, el cónyuge, padres, hijos y hermanos. Pero hay unos requisitos de procedibilidad. En primer lugar, deberá acreditarse las necesidades del apoyo. Es decir, no solo es necesario decir que tiene una persona una enfermedad, sea esquizofrenia. Sino que además será preciso un dictamen pericial de, de profesionales especializados en las ocasiones en el ámbito social y sanitario. El procedimiento: el juez podrá recabar un informe a la entidad pública, pongo interrogantes, no sabemos cuál es, que tenga encomendada la función textualmente de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. O a una entidad de tercer nivel habilitada. Tampoco sabemos cuál es. Esa entidad, la que sea, informará sobre las eventuales medidas de apoyo por esclavo. Y la autoridad judicial, a la vista de los informes, informará a su vez a la persona con discapacidad de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precise. Para que haya alternativas, tiene que haber distintas posibilidades. Si hablamos de una persona enferma mental que necesita uh, una plaza residencial o un piso asistido, ¿con qué servicio se cuenta? Actualmente hay una lista de unos cinco años, con el segundo nivel de discapacidad. Bueno, la resolución que dicta el juez será revisable. El procedimiento pues, uh, garantizará su participación en condiciones de igualdad, un lenguaje sencillo, claro y accesible. Posibilidades de hacerse entender, podrá ser acompañada por una persona de su elección y el Ministerio Fiscal velará a lo largo del procedimiento por la salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos a las personas con discapacidad. Esto, uh, el Instituto Fiscal ha existido siempre, pero la verdad es que no se ha notado efectivamente. ¿Cuál es el procedimiento? Ya hemos visto que se entrevistará con la persona con discapacidad, se oirá al cónyuge si es que existe. Entonces, acordará el juez, a vista de los solicitado, los dictámenes periciales pertinentes en relación a esta demanda. No pudiendo adoptarse sin previo medita sin previo dictamen pericial, preceptivo en todo caso, con profesionales especializados, vemos el sanitario, el sanitario está claro cuál es, el social uh, no existe por el momento, y podrá contarse también con profesionales especializados. Digo que no existen redes sociales, que no existe un despacho para el que pueda pedirme que me haga privadamente un informe. Si no hubiera curador, se le consultará a la persona. Bien, la resolución será proporcionada a las necesidades, atenderán subrayado en todo caso su voluntad, deseos y preferencias, se garantizará todos la voluntad y preferencias de la persona, y se revisará para evitar abusos, y se revisarán estas medidas en un plazo máximo de tres años. El juez constituirá entonces una tela, una resolución motivada uh, mm, determinando cuáles son los actos que necesita el asistente del procurador y excepcionalmente, yo tengo que entender que sean casos como ha dicho Ángel, uh, tan excepcionales como un bomba, uh, el curador asumirá la presencia de la resolución judicial, podrá incluir una medida de prohibición de derechos como hasta ahora. Es incapaz para el gobierno de su vida y administrar sus bienes. No, necesita apoyo para la resolución. Bien, pero nuestra ley, nuestra ley del de, de 31 de mayo tiene una excepción muy importante, que es la reserva explícita del artículo. 14 de la Convención, la Libertad y la Seguridad, en el caso del internamiento psiquiátrico. Claro, esta excepción contraviene también los informes de los años 2018 y 2019 sobre tratamientos en libertad. Ah, son recomendaciones de la relatora especial de los derechos a persona. Ustedes saben que la Convención es un texto muy genérico y los relatores han ido por materias cada año ah, ampliando, recomendando, listando sobre cada materia. Uh, no tengo tiempo, pero les recomiendo um, encantadamente a los sanitarios de, de la salud mental que se lean estas, estos informes del 18 y del 19, pero que se concluyen en que hay que poner fin a todas las formas de privación de libertad y abstenerse de, de destinar la financiación a servicios que vulneren los derechos de la libertad. Bueno, nuestra ley pone unas disposiciones adicionales y es que todos los cuerpos de la Administración de Justicia en, los, en sus ámbitos, jueces fiscales, secretarios funcionarios en general, hagan la formación general y específica de medidas de apoyo. También incluyen a médicos forenses y cuerpos seguridad del Estado. Bien, una, una formación general, ni que sea un curso de dos días, no sirve para un mundo tan, tan complejo como es este. Había falta una especialización como en otras materias. Se instan los colegios de abogados, procuradores y abogados sociales a que impulsen una formación y sensibilización de sus colegiados. Y sobre todo, el Ministerio de Justicia podrá reconocer entidades del tercer sector de acción social como colaboradores de la Administración de Justicia. Yo entiendo que ese tercer sector de acción social son las fundaciones tutelares. Bueno, eso podrá reconocer, será, lo pone la propia ley, una vez se publique uh, la, el reglamento para que se puedan ser habilitados. Decide que faltan exactamente dos meses y medio para que est eh, estos, estas entidades tendrán uh, como misión informar, auxiliar, asistir, aportar conocimiento y colaborar con la Administración de Justicia en materia de ámbito Y aquí, para finalizar, les hago una alerta de la eficacia. Con absoluta urgencia se precisa que esas cuestas adicionales se pongan en marcha, que haya mayores recursos humanos para la administración de justicia, para sanitarios, para entidades escolares, para atender de forma individualizada a las personas con discapacidad, a sus gustos, preferencias, por donde cursa su vida el día a día, uh, para esa falta de tiempo. Medios y servicios uh, para realizar uh, el para hacer realidad el respeto a las necesidades y preferencias sin vulnerar su libertad como hasta ahora. Mayores servicios, mayores uh, pisos asistidos, mayores residencias, mayor número. De lo contrario, este es un bonito texto legal, vacío de contenido, y todo seguirá igual con la página de haber mirado. Pero antes este será el tutor, pasará a llamarse curador, pero será lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Pedimos disculpas porque Silvia tiene tormenta en donde se haya y hemos tenido muchísimas cortes de, de audición. Mira, veremos de solventarlo si nos podrás luego compartirle el PowerPoint o así para que... Sí, claro, sí, porque claro, ha, sido, sí. ha sido muy denso, muy interesante. Os pedimos disculpas a la audiencia porque éramos conscientes de que muchas veces se cortaba y en algunos sitios supongo que más que en otros. Enseguida paso la palabra a José María Solé. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este en este acontecimiento, en este webinar. Qué lástima que Silvia tuviera tantos cortes de voz porque seguro que tenía muchas cosas que hemos perdido quizá en el de, de matiz. En cualquier caso, estoy convencido de que con la esencia ya se habrá visto que estamos ante un cambio legal que no reúne desde mi punto de vista los estándares que nos marca la convención y su desarrollo por parte de organismos internacionales, pero que tendremos que saber afrontar y profundizar. En primer lugar, me presento, soy José María Solé, soy abogado y, a ver, lo podríamos definir de muchas maneras, pero vengo del lado oscuro de la fuerza. ¿eh? Yo dirijo una organización que nació en el viejo paradigma. Nació en un contexto concreto, en Girona, que, en el que se pretendía desarrollar una, una desinstitucionalización. Había un hospital psiquiátrico con 500 personas viviendo allí, de diferentes eh, tipos de, de, de situaciones, y se quería directamente vaciar. Hoy este lugar no existe, este espacio eh, manicomial no existe y la larga estancia en Girona se limita a unas 20 personas ya muy mayores, la mayoría, que no quisieron salir de aquel espacio que había sido su vida durante tantos años. La organización que impulsaba esta desinstitucionalización, fuera de ningún plan gubernamental, de ningún presupuesto adicional para hacerlo, sino por una idea de cambiar la, la práctica de la salud mental e intentar convertirla en una práctica más comunitaria, vio la oportunidad de utilizar la legislación que en materia de, derecho, de sistema de servicios sociales preveía que existieran organizaciones tutelares y que financiaba el trabajo de estas organizaciones como servicio social especializado, que por tanto contaba con herramientas sociales pero a la vez con el marco jurídico en aquel momento, estoy hablando de hace 18 años, que parecía indiscutible de la incapacitación de la tutela y de las herramientas legales para introducir este servicio en la vida de las personas e intentar eh, acompañarlas en su vida. Todos los planteamientos que, hemos, que nos han venido después con la Convención, eh, en aquel momento, al menos en nuestro entorno, no se hablaba de ellos. ¿no? Y se veía, en cambio, como una, como una buena oportunidad de crear un servicio que estuviera disponible para estas personas inicialmente, pero para cualquier persona en nuestro entorno, una región con 850.000 habitantes, en el que alguien pudiera necesitar el apoyo de, a través de los instrumentos jurídicos eh, que estaban destinados eh, para ello cuando no tuviera familia, cuando la familia no quisiera prestar apoyo, no pudiera prestar apoyo o directamente fuera apartada por un juez por considerar que no era quien debería prestar este apoyo. así nació nuestra organización en aquel momento, bajo el nombre de Fundación Tutelar de las Comarcas Iruninas y empezamos a desarrollar nuestro trabajo. En primer lugar, una de las cosas que marcan nuestras características es que en 18 años nunca hemos dicho que no a vincularnos a cualquier situación de cualquier persona para la que se nos ha solicitado apoyo. Son casi 2.000 personas en estos 18 años, en todo tipo de situaciones discapacidad psicosocial, luego si quiere Begoña hablamos de terminología y salud mental, nosotros sí que deseamos utilizar esta porque vincula salud mental con el marco de derechos de la Convención y es el que utiliza, uh, la, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud precisamente para introducir este marco de derechos en los ámbitos de salud mental, personas con discapacidad intelectual, muchísimas personas mayores y algunas personas que no sabríamos cómo situar en este esquema tradicional de, de catalogar la discapacidad en función de diagnósticos. Pero que a, la, a, la, a los ojos de los servicios sociales, los servicios de salud mental y después de un procedimiento judicial se consideraba que necesitaban este tipo de, de apoyo a través de las herramientas que existían en ese momento. Nosotros somos de los que hemos podido beneficiarnos de esta forma de financiar servicios porque casi durante mucho tiempo hemos sido el único servicio individualizado, solo vinculado con la persona, no con ningún lugar, no con un espacio residencial o con algún tipo de, de forma de prestar apoyo a un grupo de personas por un diagnóstico compartido, por ejemplo, y con una vocación comunitaria. Más de la mitad de las personas que hoy estamos acompañando, 1044 en concreto, viven en su propio domicilio. Están fuera de ningún tipo de recurso social de tipo residencial. El resto, la otra mitad, podemos decir que casi la mitad de esta mitad viven en recursos residenciales que en muchos lugares son, serían considerados group homes, ¿eh? un, un grupo pequeño, reducido de 12, 10, 8 personas. O sea que Aún tenemos un reducto muy importante que vive en centros que pueden ser considerados instituciones de forma directa, pero apostamos por la vida en comunidad, esto sí, ya desde el primer momento. Entre otras cosas porque no teníamos muchos recursos para utilizar en aquella desinstitucionalización incipiente. Nosotros fuimos engañados por el sistema legal español. En el 2009 el Tribunal Supremo perpetró una sentencia en la que dijo que la convención, aunque el fiscal había hecho un recurso muy bien fundamentado, casi calcado a la ley que hoy se, se celebra por muchos, um, perpetuó una sentencia en la que decía cosas semejantes a la convención no impide contemplar la incapacitación y la tutela como medidas de apoyo, siempre y cuando se utilicen para maximizar derechos y no para limitarlos. Imaginaros cómo esto condicionó cualquier posibilidad de, de, por la vía de la interpretación legal, se transformar el sistema. Se dulcificó un poco la teoría del traje a medida que, que ha explicado antes Silvia. El Tribunal Supremo empezó a introducir ideas de personalización de las sentencias judiciales, pero se ha seguido hasta, hasta hoy y se va a seguir hasta septiembre en España después de procedimientos judiciales y aún habiendo publicado la reforma, como no será vigente hasta el 3 de septiembre, se van a seguir dictando sentencias que, mencionando el artículo 12 de la Convención, van a hablar de incapacitación y de tutela para todos los actos de la vida, me atrevo a decir. Nosotros descubrimos que esto era un error cuando, en el año 2014, pasan diversas cosas. En primer lugar, se publica la, el comentario general número uno del Comité de Derechos de, la, sobre, de las Personas con Discapacidad, donde deja claro el contenido del artículo 12, las obligaciones para los estados y los derechos para las personas. Allí ya vimos que, que teníamos que cambiar absolutamente porque no queremos ser una organización um, del lado oscuro de la fuerza. Queremos ir hacia la luz, aunque sabemos que es muy complicado. En aquel momento también conocimos a activistas internacionales, Tina Minkovic, eh, muchísima gente de la órbita de, de Naciones Unidas, eh, gente que ha posibilitado que hoy estemos hablando en estos términos, eh, y Leonor Flying, muchísima gente que nos influenció de tal modo que dijimos, nosotros tenemos que hacer evolucionar nuestro servicio desde este viejo paradigma hacia el nuevo, sabiendo que tenemos limitaciones importantes, porque somos considerados responsables jurídicamente todavía en la vida de muchas personas, pero tenemos que aprender a no utilizar estos recursos jurídicos que se nos ponen en las manos para limitar de derechos nunca. Y así, después de un proceso de reflexión, introdujimos en, en nuestro sistema de procedimientos y de calidad, por ejemplo, la idea de que cuando ante cualquier situación contemplemos el uso de la de las facultades jurídicas que hoy nos permiten todavía conducir la vida de las personas. En algunos casos tenemos el volante, el gas, el freno y el cambio de marchas. La, la legislación nos lo da, las sentencias nos ofrecen esta posibilidad. Cada vez que utilicemos esto porque no sabemos actuar de otra forma, inmediatamente debemos cambiar e intentar acordar con la persona una forma de prestarle apoyo y superar los obstáculos que pueda tener por delante. Muy difícil, porque este acuerdo, en principio, se va a basar en, en una relación que no es de igual, que, donde nosotros tenemos unas facultades y la persona no las tiene o socialmente no se las reconoce. Hizo falta muchísima explicación en nuestro entorno para dar a conocer nuestro cambio, nuestro giro, pero también utilizamos alguna herramienta. Se ha hablado de la figura de la asistencia del Código Civil de Cataluña. En la asistencia, solo la persona puede solicitar ayuda, solo la persona puede organizar o delimitar en qué ámbitos quiere ayuda y solo la persona puede designar quién quiere que le apoye, persona individual o persona jurídica. Pues bien, durante los últimos tres años, la figura a través de la cual se ha vinculado más gente a nosotros ha sido la asistencia. Por tanto, personas que han voluntariamente explicitado que, que quieren que les ayudemos, han explicado el porqué y nos han dado facultades jurídicas para ayudarles. Um, creemos que este es un camino. En el ámbito de las fundaciones tutelares que venimos de este viejo paradigma, que estamos impregnadas de, de, del civilismo y del paternalismo, porque la mayoría de leyes civiles nos conducen hacia, hacia la protección, hacia limitar para evitar daños y riesgos, limitar para... Esto. Tenemos que abandonar esta idea, pero hemos pensado mucho sobre ello. Yo creo que hemos tenido quizá el mejor sistema de lo viejo. Se ha hablado de algunas reformas en algunos países de, de Sudamérica, donde estamos en contacto con los activistas que han promovido muchos de estos cambios legales en Perú, en Colombia. Y una de las dificultades que allí van a tener es que algunas personas van a tener verdaderas dificultades para poder escoger apoyos. No existen terminando, Y aquí tenemos una opción, desde lo que tenemos, que responde a este viejo modelo, Actuar hacia lo nuevo. Hacen falta muchas cosas, entre otras, un reconocimiento de esta capacidad jurídica en, en todos los ámbitos de la vida. De qué servirá que le demos a alguien una, un papel que diga, tienes capacidad jurídica plena, si no se le van a alquilar uh, viviendas porque tiene un diagnóstico de salud mental o un comportamiento que se escapa de la norma. Habrá que buscar mecanismos para garantizar derechos y creemos que la vía de la diversificación de los apoyos puede ser una de ellas. Nosotros vemos juego para nuestras organizaciones siendo transformadas en este espacio, buscando que siempre sea la persona la que pueda escoger, entre otras alternativas, uh, quién le presta apoyo y buscando también transformar el sistema. Capacidad jurídica significa también consentimiento informado, significa también consentimiento a ser tratado también de salud mental y consentimiento a una intervención, por ejemplo, hospitalaria. Esto está fuera de la reforma legal en, en nuestro país. Habrá que asumir nuevas formas de proponer a todas las personas que puedan necesitar apoyo la idea, de sugerir que puede haber formas de superar los obstáculos que encuentren en su vida, y que creemos entre todos una sociedad más inclusiva. No es, no es sencillo, pero estamos dispuestos a hacerlo y para ello trabajamos con gente de muchos lugares del mundo intentando buscar este camino. No es sencillo, no basta con la ley, pero estamos eh, en ello y esperamos contar también a través de seminarios como este, con más relaciones que nos permitan más conocimiento y más ideas al, alrededor de, de cómo hacer realidad en la vida de muchas personas esta capacidad jurídica proclamada. Gracias, José María. Enseguida vamos al siguiente ponente, Josep Pifarré, es su turno. Buenas tardes a, a todas y todos. O sea, ¿no? yo hablar después de, ¿no? de juristas, de magistradas, de filósofos pues es algo ¿no? que es complicado y entonces ya saben que los médicos somos un poco más tochos y muchas veces requerimos soporte de, de algunas diapos. De todas maneras, no me pasaré de tiempo y si ven que me pase ya veré a Begoña, que saca la cámara. Bueno, mi nombre es Josep Pifarré, soy director médico, como ha dicho ella, de San Juan de Dios, Terras de Lleida. Y entonces hablaré, digamos, desde la repercusión jurídica en la práctica asistencial, también desde una visión asistencial como psiquiatra y también desde una visión pues, ética, también como profesor de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida. Este tema es un tema importante y es un tema que yo creo que pasará como muchos otros, ¿no? O sea, ¿Por qué ahora fumamos menos que fumábamos hace unos años? ¿Por qué ahora si una persona no, no fuma nadie en un centro interior? Bueno, pues que en un momento hubo una ley realmente que lo que hizo precisamente, pues es regular algunas cosas. Entonces, ahora este momento puede ser una oportunidad realmente para generar también cambios en el que sería el sistema sanitario. Yo decía Diego Gracia por eso, que el conocido bioticista de la Universidad Complutense de Madrid, ahora jubilado, que la medicina ha cambiado más en estos últimos 25 años, eso lo decía ya hace unos, que en 25 siglos. Y esto es cierto, y entonces aquí hay una cierta aceleración de muchas cosas que no voy a comentar, pero sí que hay un tema muy importante en todo esto, que es un paso de una medicina basada en la beneficencia a una medicina basada en la autonomía. Pero claro, este paso lo hemos hecho en psiquiatría, realmente en psiquiatría, ¿estamos en modelos basados en la autonomía o todavía estamos en modelos, entre comillas podríamos decir, basados en la beneficencia o paternalistas? ¿no? Esto es una pregunta que saco para el debate y un poquito pues que yo creo que es muy importante. Entonces yo creo que durante estos últimos 30-40 años, estos años que decía Diego Gracia, en psiquiatría hemos pasado pues, por tres modelos, ¿no? primero un modelo biomédico a partir de, de los psicofármacos, ¿no? de la aparición de fármacos eficaces y entonces en este modelo un poquito pues un modelo como el resto de la medicina, lo importante es hacer un buen diagnóstico, lo importante es hacer un buen tratamiento, el paciente es un sujeto paciente, es aquel que recibe la acción y entonces los profesionales somos aquellos que pues que decimos lo que hay que hacer, un modelo claramente paternalista. Este modelo se amplió hace unos poquitos años, hace unos años 70, 80 del siglo pasado, digamos ampliando un poco la mirada, o sea, ya no es solo importante el tratamiento farmacológico, sino que es muy importante también, pues hacer un buen abordaje psicológico, social y también de las necesidades espirituales de las personas, ¿no? Una figura digamos una visión digamos más amplia, pero con esto hay suficiente, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, mi modelo, o sea, yo y las circunstancias, el modelo biopsicosocial. Pero claro, en este modelo todavía es un modelo cojo, ¿no? Porque claro, ¿no? Tenemos a los profesionales de la salud que vemos a la persona atendida, al paciente y entonces si hacemos, no, si esto fuera una linterna veríamos una imagen de sombra aquí la familia que ve otro, la sociedad, pero claro, y la persona atendida y la persona que sufre la enfermedad no tiene nada que decir, no es precisamente, digamos, la persona que tiene que ser agente, Fije, fijémonos que con los modelos clásicos, el modelo biomédico y el modelo bio psicosocial por mucho que digamos que es un modelo centrado en el paciente, realmente quizás sea centrado en el paciente, pero entendiendo al paciente como una figura pasiva no como una figura, digamos, que tenga derechos y deberes, ¿no? Esto es un poquito el modelo clásico. ¿Hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tendrían que ir las leyes y hacia dónde van, digamos, apuntan? Pues hacia modelos más basados en la autonomía, ¿no? La autonomía es algo reciente en la práctica de la medicina, todavía más en el ámbito de la salud mental, pero bueno, todavía hablamos de pacientes, ¿No? que es un sujeto paciente, aquel que recibe la acción? ¿Qué es el sujeto agente, aquel que la da? ¿No? Todavía ¿no? hemos de avanzar un poquito más en el cambio, en un cambio de la relación profesional, persona atendida, con nuevos modelos de comunicación también, es muy importante el ámbito comunicativo entre profesionales, personas atendidas y familias, y también con modelos de decisiones compartidas. ¿no? en el cual pues, todos participamos, demos nuestra opinión y al final intentemos llegar a un consenso sobre aquello pues, que es mejor o que es óptimo, digamos, hacer en cada caso particular. de ¿no? Un modelo basado en decisiones compartidas. ¿no? Pero claro, el gran punto y el gran debate desde el punto de vista, pues podríamos decir, bioético, sería el debate entre beneficencia y autonomía, ¿no? Porque, claro, podremos decir en todos los momentos una persona con un trastorno mental, con un problema de salud mental, es completamente autónomo, pero también lo podemos hacer al revés, ¿no? Tenemos que incapacitar a una persona porque en algún momento no lo sea, teniendo en cuenta que en la mayoría del resto de su vida quizás sí que lo sea. Entonces, claro, aquí es un debate pues que es importante, la autonomía implica la competencia, pero también implicará dos cosas que son importantes, la voluntariedad, la, ¿no? La ser, no tener coacciones y después estar bien informado. ¿no? Entonces aquí modelos más basados en la autonomía implican mayor información y también implican ¿no? un poquito la ausencia de coacciones. ¿no? Y entonces yo creo que aquí también es importante esto, ¿no? que la competencia en una persona con un problema de salud, sea mental o no sea mental, tampoco hay diferencias en esto, Dependerá de tres cosas. Dependrá de la patología, también dependrá pues, del, ¿no? pues, del momento de la enfermedad y también del tipo de decisión. Entonces aquí, yo siempre recuerdo pues, el doctor Pep Ramos, en una charla que hace años le oí, pues, que él diferenciaba, claro, es que hay casos que son muy fáciles, hay pacientes que en un momento son plenamente no competentes, entonces los hemos de proteger. Pero claro, en otros momentos pueden ser plenamente competentes y entonces, claro, no los hemos de proteger. ¿no? Un poquito Y también hablando del doctor Ramos, recomiendo mucho su libro de ética y salud mental, que tiene publicado hace un par de años y que realmente pues, habla de estos y otros temas de una manera muy sencilla, pero realmente muy profunda. ¿no? Es un libro pues, muy interesante que se puede conseguir en cualquier, en cualquier librería presencial online. Y también veamos esto, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente con un trastorno bipolar, claro, no es lo mismo en una fase maníaca en el momento, pues, que ingresa, digamos que este mismo paciente en una fase de eutimia cuando esté quizá dos meses más tarde o dos meses antes. Entonces, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer, ¿cómo lo podemos, digamos, proteger en la fase maníaca, pero en cambio, ¿cómo podemos, digamos, favorecer su autonomía en una persona que es plenamente competente?, en su fase de eutimia, ¿no? teniendo en cuenta que muchas veces pues, los, ¿no? la incapacidad o, o la modificación de la capacidad en cambio es un proceso permanente. ¿no? Este es un debate pues, que no es banal, sobre todo en poblaciones como son las personas con problemas de salud mental que pueden variar mucho en función del momento y también de la patología. ¿no? Otro punto importante en psiquiatría es el efecto qtet Un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia será muy diferente de otro paciente con el mismo diagnóstico de esquizofrenia. O sea, un nombre, una, una enfermedad que es la esquizofrenia, desde el punto de vista de la competencia, pues puede ser totalmente distinto, ¿no? De manera de que el diagnóstico nos indica muchas cosas, pero por otra parte, el diagnóstico a veces también, pues puede ser una carga que también hay que tener en cuenta y, y matizar. Y también después, otro punto que yo creo que es importante, otra fase del profesor Diego Gracia, pues, eh, que comentaba, que comentaba pues esto, esto mismo. La madurez de una persona, sea esta, mayor o menor de edad, debe medirse por sus capacidades formales de juzgar y valorar las situaciones, no por el contenido de los valores que asuma o maneja. El error clásico ha sido considerar inmaduro o incapaz a todo el que tenía un sistema de valores distinto del nuestro. Cuidado también en valorar capacidad en personas con sistemas de valores distintas o con prioridades distintas. Una persona que piense distinto, digamos, pues no ha de tener, digamos, una, un, un problema de competencia muchas veces, sino que sea un problema puramente de pensar diferente. ¿no? Y esto, pues también es algo que, que nos ha de hacer pensar. Otro punto muy importante, quizás sería el contrario. Por una parte decimos, hemos de fomentar digamos, pues la competencia, no hemos, hemos de proteger a los pacientes, quizá con una competencia disminuida, al menos en los momentos en que esté disminuida, quizá no en los demás, pero también, incluso en pacientes competentes, no nos hemos de olvidar de la vulnerabilidad. ¿no? Y no solo en pacientes con problemas de salud mental, Cualquier persona en una situación aguda, en una situación, pues muchas veces esa vulnerabilidad biológica, psicológica, social, y espiritual, que pueda tener secundaria a su enfermedad o a todo lo que está ya al lado de la enfermedad, pues también pues puede, digamos, si no lo consideramos, pues quizá también pues estemos haciendo una visión parcial del tema. ¿no? Y después, ya para acabar pues un poquito pues, generar un modelo de cambio, ¿no? De, de un modelo paternalista de todo por el paciente, pero sin el paciente, digamos a un modelo más basado en la autonomía de todo con el paciente, que ya no es sujeto paciente, sino es agente, valorando su competencia en cada momento y para cada decisión y su vulnerabilidad, muy importante este punto, ¿no? Y ya para acabar, pues estos puntos, ¿no? Que es un poquito lo que he intentado decir, ¿no? Es necesario cambiar de modelos paternal, ¿no? De, de olvidar los modelos paternalistas en salud mental y pasar a modelos basados en la autonomía. Esto es un cambio, digamos, que hemos de hacer los profesionales, digamos, sí que el ámbito jurídico nos puede y nos ha de ayudar. Una visión integral, importantísimo valorar la competencia en estos tres casos que he comentado, según la patología en cada momento y para cada decisión. Un punto importante, la autonomía implica responsabilidad y eso es importante también. Modelos más basados en la autonomía implican responsabilidad, tener en cuenta la vulnerabilidad y también, pues, dar a cada uno según sus necesidades, ¿no? Y un poquito cosas que también se lo comento a los estudiantes, ¿no? Cuando digo, mira, cuando hagáis de médicos, ¿no? De psicólogos, también dando clases en psicología, pues, muchas veces lo que hemos de hacer los profesionales es esto, ¿no? Es hablar menos y escuchar más a las personas que tendemos precisamente para entender, digamos, su biografía, su saber biográfico, y entonces a partir de aquí, pues entender, comprender y poder colaborar, ¿no? Y también, pues como decía Bernard Gruber, que también, pues, ¿qué es lo que hemos de hacer los profesionales muchas veces? Curar, pues curamos poco, no solo los psiquiatras, sino en general los médicos, aliviar es lo que hemos de hacer y sobre todo hemos de consolar, acompañar y, y, y confortar siempre, ¿no? Y entonces, ¿no? Bienvenidas sean, digamos, aperturas legales que realmente pues nos hagan avanzar en todo este ámbito. Pues muchas gracias. Gracias, Josep. Vamos ahora a la última ponente, Beatriz Tarancón. Hola, buenas tardes a todos los participantes de este webinar. Eh, muchas gracias a San Joa de Teu por invitarme. Eh, bueno, yo realmente he sido invitada gracias a que colaboro con la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Activamente Cantaluña Asociación, está formada por personas en primera persona eh, y eso es lo que pretendemos fomentar. Pretendemos Bien, voy a empezar a, a, bueno, a hacer referencia a mi experiencia, que es lo que se me ha solicitado como persona que ha sido diagnosticada y bueno, que desde, mucha, desde una edad temprana ha tenido problemas de salud mental. Y cómo eso ahora, eh, cómo se, eh, digamos, eh, eh, se considera a los efectos de reconocimiento de la capacidad jurídica universal. Quiero ser muy breve porque creo que es más importante las preguntas de las personas participantes, pero sobre, to eh, sobre todo quiero hacer referencia a dos conceptos que son los propios de, eh, y que aún están vigentes en, el, en nuestro antiguo paradigma que son el concepto de riesgo y de protección. El, de hecho, el, el psiquiatra que acabo de intervenir ha, ha hecho referencia a uno de los principios de bioética, eh, como puede ser también el de maleficiencia, donde está implícito el concepto de riesgo. Digo esto porque la convención establece que es un principio general de, de la misma, el respeto por la diferencia y aceptación de personas eh, que tienen o eh, pueden tener un problema de salud mental y forma parte de la diversidad y condición humana. Hablo de condición porque no es tanto como un estado, sino como una condición que varía en el tiempo y no puede, según el, el Comité de, derecho de, de Derechos de Personas con Discapacidad, no puede ser eh, definida en función de la capacidad de la persona, sino que es una condición que determina que tenga pues, uno determinados comportamientos, pensamientos e ideas. Bien, en este sentido, eh, tradicionalmente y se, se, ha, se ha eliminado eh, la capacidad de decidir de las personas y ejercer esas decisiones, el concepto de riesgo para sí y para el resto de las personas y, lo, y el correlato de ese concepto de riesgo ha sido el de la protección y medidas de protección como la tutela, las curatelas eh, o los eh, guardadores de hecho Bien. yo me pregunto si todas las personas que eh, se les multa o se les retira puntos del carnet por inflaciones de velocidad en una autopista con el riesgo Efectivo, porque es una conducta real de riesgo para su vida y para terceras personas que a veces se materializa, también en función de este criterio deberían de ser consideradas enfermas mentales. Esto es un hecho porque generalmente eh, el diagnóstico en salud mental es lo que ha definido la discapacidad y eh, muchas veces no podemos ver desde los que hemos sufrido una experiencia de sufrimiento psíquico y no podemos a veces eh, eh, transmitir o hacer que los demás comprendan, el resto de la sociedad comprenda que a veces somos víctimas de toda una estructura social que nos ha discapacitado. Porque la sociedad subyace en valores que muchas veces generan una desigualdad entre las personas, hay relaciones de poder, de interdependencia y muchas veces quien pagamos el pato somos los que tenemos el, el diagnóstico. Si eh, entramos ya a hablar de la capacidad jurídica universal, eh, la Convención eh, que ratificó España y el, la doctrina interpretativa del Comité por protocolo facultativo ratificada por España, deja muy claro que los apoyos son voluntarios, es decir, que incluso en, en el punto 29G Indica en la Observación General 1 de 2014 que la persona tiene derecho a rechazar el apoyo y poner fin a la relación de apoyo cambiarla en cualquier momento. Además, establece claramente que todas las formas de apoyo eh, han de estar basadas en su voluntad y no lo que se suponga que es su interés superior objetivo. Digo esto porque la reforma que se ha aprobado en junio pues, tiene muy buenas intenciones en su preámbulo. Pero realmente en la reforma española quiere hacer constar que aún sigue eh, vigente el paradigma tradicional. Cuando, por ejemplo, se habla de curatela, porque el concepto de curatela que proviene del derecho romano es, no es más que un complemento de la capacidad. Cuando se establece la figura de eh, un guardador que ya en una reforma de 2015, en el artículo en un artículo del, del Código Civil, que fue el 303, se estableció la posibilidad que la guarda de hecho tuviese eh, facultades tutelares establecidas judicialmente eh, y esto se confirma en esta reforma, quiere decir que el, el guardador de hecho, de hecho, puede pedir eh, solicitud y autorización judicial eh, pa, eh, replicando el mismo modelo que, que ya teníamos sin ningún límite va a ejercer, de alguna manera, como un tutor. Eh, otro, otra cosa que tampoco hemos estado de acuerdo y presentamos un documento que yo creo que se ha, podido, se ha promocionado y se ha podido ver en internet, presentamos unas enmiendas y es que este texto se queda corto, porque, por ejemplo, eh, la, la, la Observación General 1 del Comité, en el, la del 2014, establece claramente que el apoyo no puede utilizarse como justificación a, para limitar otros derechos fundamentales. Es decir, por ejemplo, el derecho a otorgar consentimiento eh, a un tratamiento médico. Y resulta que sigue en vigor la ley de autonomía del paciente que permite eh, que en, por razón de trastorno psíquico pues, se decida el tratamiento por parte de un médico sin el consentimiento de la persona. O, como ha dicho la magistrada, los internamientos involuntarios que, bueno, por razón de rango de la ley pues, eh, limitado a un derecho fundamental, entiendo que no se haya incorporado en esta reforma, espero que en un futuro pues, se, se llegue a incorporar, porque la, la, el comité eh, y la convención son claras en este, a este respecto. Por último, también quería hacer referencia a que para hacer un cambio de paradigma real, el Estado español tiene que tener muy en cuenta que van se van a necesitar recursos financieros importantes. De hecho, eh, la Observación General 1, en el punto 29, que eh, indica que a fin de cumplir con esta el artículo 12, párrafo 3 de la, de la Convención, es necesario que las personas con discapacidad puedan obtener ese apoyo a un costo simbólico o gratuitamente. Y además que la falta de recursos financieros no sea un obstáculo para acceder al apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. También lo indica la Observación General número 7 del año 2018 de la, de la participación de las personas de, con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, cuando habla de que eh, el alcance del artículo 4, párrafo 3 de la Convención dice claramente que han de ser eh, incluidas las personas con discapacidad en la sociedad para participación plena y efectiva y ello comprende alentarles y proporcionarles el apoyo adeguado, adecuado. Bien. También quería eh, indicar, para finalizar, que no me quiero extender, y es que el modelo de asistencia sanitaria tiene que adecuarse a este nuevo paradigma. Porque estamos hablando de, estamos hablando de un marco jurídico que está todavía muy indiciario, no, no se ha llegado a completar de acuerdo con... Las observaciones del comité, como ya he dicho, en este sentido quiero mencionar a Tina Minkovic, como ha dicho Josep María Solé, que ha escrito una amplia bibliografía al respecto. El modelo de asistencial en salud mental todavía es un modelo muy biomédico. Esto de quizás en algunos casos, por algunas comunidades autónomas, autónomas por la falta de, de recursos, también en otro tipo de profesionales. Pero ojalá llega un momento en el que en la toma de decisiones no se parta de un diagnóstico, sino de las condiciones que ha habido esa persona para tener un sufrimiento o un trauma, se incorporen otras figuras como los agentes de apoyo mutuo, se, de se, de, se refuerce a profesionales como a trabajadores sociales, como eh, psicólogos, muchos más profesionales que seguramente eh, tengan una eficacia a largo plazo en el tratamiento de nuestro mucho mayor, porque muchas veces los fármacos, o sea, los fármacos no curan, simplemente eh, lo que hacen es eh, mitigar los síntomas, pero dentro del sufrimiento subyace una razón de ser y no puede ser que la sociedad en esa razón de ser la quiera ocultar, quiera que tú no des problemas porque eres un problema, como ha dicho Begoña, y realmente el problema es de toda la sociedad, porque es un problema social. Quiero hacer hincapié que las enfermedades mentales son problemas sociales que afectan a toda la sociedad, solo que solamente determinadas personas entran a decidir ser atendidas en los sistemas sanitarios de salud mental. Espero que en un futuro cambie algo esto y eh, quiero decir que las, personas, las organizaciones de personas en primera persona estamos haciendo una labor muy importante para que esta situación cambie y nos encantaría que eh, los sanitarios y los profesionales esos que decimos los otros frente a los usuarios nos acompañasen en este proceso y, y seguramente a largo plazo eh, sería beneficioso para todos y nada más solo quería decir que que bueno que, que espero que, que yo confío que la recuperación es algo real y que, seguramente, si vamos por esta senda, muchas personas tengan esta, estas posibilidades. Y bueno, dejo ya solamente las preguntas de las personas que quieran, que decidan hacer alguna. Muchas gracias, Beatriz, por, por la amabilidad y la generosidad en el tiempo, porque eras la última y has sido súper amable sabiendo ceñir para que hubiera tiempo para el debate. A ver, me van pasando preguntas y os digo a todos, ¿eh? a todos, pero un poquito cada uno porque quiero que atendamos muchas preguntas. De Francisco Martínez Zambrano. ¿Se podrá aplicar la nueva ley antes de que se presente la revisión del Código Civil Catalá? Entiendo que son, quien más, quienes más sabrán serán las dos juristas que son María Ángel y Silvia. Os doy la palabra y contestáis brevemente. Uh, a ver, lo, hay una parte del Código Civil Español que sí que también nos nos afecta, que es lo, lo relacionado con uh, precisamente la incapacitación, pero los modelos de apoyos que se han previsto vamos a tener que esperar a que la reforma del Código Catalán prevea los, los propios de, del territorio. No Yo sé, soy, puedo, puedo añadir que existe un texto que ha pasado por el proceso de participación pública que es necesario en cualquier reforma legislativa, que este, este trámite ya está hecho y veo que la persona que dirigió la elaboración de este documento de bases de reforma del Código Civil de Cataluña hoy es secretario de Gobierno, tiene un rango más alto y también que el nuevo gobierno de Cataluña ha explicitado en su pacto de gobierno esta reforma. Por tanto, no, a mí me gustaría que fuera rápida eh, el planteamiento con lagunas, ¿eh? porque no contempla uh, cuestiones relativas a intervenciones involuntarias en salud mental, por ejemplo, y esta es una limitación clara, pero que puede tener una, una perspectiva que lo sitúe entre las legislaciones que van a generar cambios reales ¿no? que pueden poner a todo el sistema en juego buscando la forma de respetar esta capacidad jurídica en todas las situaciones y no será fácil porque no, de, de, las leyes solas no avanzan necesitan consenso social necesitan luego agentes que superen barreras y que lo hagan de una forma determinada ¿eh? y si todos los agentes que van a intervenir están formados en el viejo paradigma ir hacia el nuevo no será nada fácil otra pregunta um, tiene que ver precisamente con la figura de las curatelas y, y dice exactamente las tutelas y las curatelas, ¿no? De si tanto la convención Tina Minkovich están diciendo hay que abolirlas y suprimir curatelas y tutelas, si además se emplea la palabra curatela en la nueva reforma, ¿hasta qué punto um, se quiere realmente abolir o, o lo que se quiere es eh, resignificar, pero porque no queremos desprendernos del todo de aquello. Un poco aquí los juristas tienen algo que decir también. A, a cualquiera que le digas que un tenedor sirve para limpiarte los dientes, ¿eh? dirás, no, no, es que hoy los tenedores tienen forma de cepillo. No, no funciona. Pues con la curatela va a pasar igual. Es una herramienta que se ha utilizado para condicionar la vida de las personas, para condicionar decisiones y va a ser muy difícil que generalmente se acepte que es un instrumento de apoyo donde hay que acompañar a la persona en la medida que te pida este apoyo y para gestionar su universo de voluntades y preferencias. No será nada fácil y creo que es uno de los errores de la reforma. Tenemos a Silvia ahora sí conectada. Silvia, ¿quieres añadir? Sí, bueno, es que solamente se podrá atender a las voluntades y preferencias siempre que haya medios para poderlo hacer. Y esos medios son recursos y esos medios son lo que decía antes, mayores pisos, esos medios son más plazas, plazas residenciales, sino la gestión de ocupación. Se cuelga, se cuelga, Silvia. Lo dejamos, sigo con otras preguntas. Esta iba para, para Pep Solé. Eh, preguntaban precisamente eh, que... ¿Qué consecuencias a nivel práctico y legal va a tener la nueva ley para las personas que están tuteladas actualmente por entidades tutelares, como la que tú eres director? ¿Cómo va a poder aterrizar a las entidades tutelares teniendo en cuenta los recursos disponibles que no permiten un acompañamiento individualizado en su proceso vital? Aquí ha salido mucho el tema de, el tema de los recursos, ¿eh? evidentemente sí. económicos, pero también las personas que atienden. Una cuestión sobre el tema de recursos, porque es muy habitual en el mundo social, en el sanitario también, de quejarnos de que no tenemos recursos, yo creo que recursos sin ideas servirá de muy poco. Si yo era albañil antes del accidente, hoy utilizo silla de ruedas. Si a los que estamos en este seminario, por la formación que veo que tenemos, os doy la mejor hormigonera, los mejores tochos, el mejor cemento, y os doy los planos de una casa, no sé qué me haréis. Por muchos recursos que os dé. Hacen falta ideas también, y las ideas hoy no las tenemos todavía bien orientadas Buena parte de los recursos que sí que tenemos piensan desde otra óptica, no y antes se ha referido a todo esto. Solo esto porque creo que solo añadiendo recursos hacemos poco. Vamos a intentar ideas más recursos, no solo recursos. Y en segundo lugar, ¿sobre qué va a pasar? A ver, um, la ley prevé unos tiempos realmente inasumibles para el sistema judicial español de revisión de las sentencias anteriores. Esto no va a pasar. En tres años no se van a revisar todos los miles y miles de sentencias que hay. Habrá que iniciar procedimientos por parte de las propias personas, de, de quien esté a su alrededor, para la revisión de los que ya requieran un, un mapa mejor, un, ma un documento más ajustado para solucionar uh, las dificultades que tengan delante e intentar... Que los juzgados respondan, como dice la ley, en un año a la petición de revisión de los procedimientos antiguos. ¿Cuál es mi sugerencia? Uh, directamente empezar a trabajar, tengas el papel que tengas, trabaja desde la nueva ley, trabaja reconociendo capacidad, trabaja llegando a acuerdos con la persona sobre cómo quiere que se le ayude. Y siendo capaz, eso sí, de gestionar este nuevo universo que antes se he ha hecho referencia de responsabilidades y riesgos. Hoy la ley sigue depositando en el que ejerce esta función de tutor, funciones de guarda, funciones de protección, y lo que hay que hacer es cambiarlo radicalmente. Si no, es muy difícil que alguien que se sienta responsable de una decisión, que toma otro, la acepte. Si contempla que le va a suponer problemas y hace falta cambiar esto. Yo lo veo clarísimo, pero en nuestro caso vamos a empezar a trabajar, estamos ya trabajando sin tener en cuenta las sentencias en, en la inmensa mayoría de, de situaciones, avanzando hacia un, una luz que está muy, lej, muy lejana todavía, la del pleno reconocimiento de, de la capacidad jurídica, pero que creemos que se puede llegar. Hay una pregunta para todos los ponentes y, y otra, en las más pública, eh, para Beatriz. Eh, si no os importa, mm, formulo la de Beatriz, de, de, para Beatriz, de Valentina Tobal. Eh, hola a todos. Para Beatriz, ¿cuáles son hoy las principales preocupaciones de las organizaciones en primera persona respecto al ejercicio de la capacidad jurídica? Es decir, ¿en qué están enfocadas hoy respecto a este tema? Bueno, muy buena pregunta porque evidentemente, eh, bueno, existen como varios ámbitos. Bueno, yo el que conozco más cercano es el de ACTIVAMEN y algunas dos más. Hierbabuena, Salud Mental en Asturias y la Federación en Primera Persona Andalucía. Fundamentalmente, uno de los, digamos, de los hitos más importantes, un enfoque muy importante, es reconocer el papel de voz que tienen las personas en primera persona eh, por sí mismas en relación con las personas que están representando, porque muchas veces ocurre que a quien nos está hablando por nosotros, eh, hablo de enfermedades mentales o discapacidad psicosocial como se desee, eh, son familiares, son pues bueno, muchos profesionales, y es importante, eh, de acuerdo con el marco de la Convención, reclamar esta función primordial de representación de nosotros mismos por nosotros mismos, el nada sin nosotros, pero sin nosotros. Por otro lado, es muy importante eh, incidir en la modificación del cambio normativo, de generar una lucha para modificar este cambio, para eh, llegar a consolidar una adaptación real del marco jurídico interno español a eh, la Convención, y cuando digo Convención, pues ya he comentado que son también las observaciones generales, que ya están, eh, digamos, forman parte de nuestro ordenamiento, como ha dicho la magistrada, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución. También estamos luchando, una parte muy importante, contra el estigma, porque el estigma es precisamente lo que eh, replica el viejo paradigma de riesgo y protección. Es decir, eh, aún hay un gran eh, corriente de opinión en la sociedad, eh, también incentivado por los medios de comunicación, donde eh, la enfermedad mental es vista todavía como algo desconfiable o una persona que la afecta y eh, tanto por en, en materia de, por ejemplo, los sucesos en que pueden aparecer en los medios de comunicación como en el ámbito laboral. Eh, estamos luchando también en materia de prevención de riesgos laborales, que existe un gran camino por recorrer eh, en las empresas que eh, les resulta complicado entender cómo adaptar los puestos de trabajo a las personas que tienen algún tipo de dificultad o necesidad. ¿no? Entonces eh, existen muchas cosas en las que podemos cambiar el entorno y esto creo que va a mejorar, espero, eh, si se nos escucha y se nos da un foro. Eh, hemos luchado desde activamente de alguna manera a veces para entrar dentro del CERMI. Lo que pasa es que es complicado porque ahora mismo no cuentan con nosotros. Entonces, bueno, es muy difícil hacer un ejercicio de lobby, pero estamos intentando también ir por ahí para de alguna manera ser oídos y estar al tanto de todos los proyectos y proposiciones de ley que pueda haber de modificaciones normativas. Y bueno, pues eso es lo que yo conozco de cerca. Muchas gracias Beatriz. Estamos ya en tiempo de... A las 30, voy a pediros que seáis muy escuetos. Uh, hay una pregunta que me parece pertinente hacerlas. Si la dijo era para todos, pero no hay tiempo, si la dirijo directamente a, a, a María Ángeles eh, en tanto que jurista, y a Josep, en tanto que psiquiatra que está en un hospital. ¿Cómo contestaríais a esta pregunta? ¿Podría contemplarse ahora que una persona que sea ingresada en contra de su voluntad designe una figura de apoyo durante el ingreso que vele por sus derechos, teniendo en cuenta que nunca se informa a la gente de que tiene derecho a un abogado y que nadie le defiende en una hospitalización? Podría ser. Oye, yo le animaría a hacer un documento voluntades anticipado en un momento en que no está ingresado y eh, expresamente a llevar eso delante de su médico de referencia para que lo entra en la historia clínica para, llegado el momento, se pudiera tener en cuenta. Aunque la práctica es que, bueno, hay poca práctica del uso de este documento en salud mental y, uh, bueno, quizá tenga que hacer pedagogía o hablarlo en profundidad con su de sería sí. María Mar, Ángel, Mar, Mar, yo de todas maneras sí te comento que a pesar de gente haber que hay caso algún caso de eh, documentos de voluntades anticipadas, pero con el 763 de la ley de enjuiciamiento en vigor, es posible que ese documento luego no se cumpla. Yo creo que evidentemente si tú pides que no se te ingresen voluntariamente eso no se va a cumplir, pero si tú pides lo que tú pidas que pase durante ese ingreso es lo que se pueda llegar a tener en cuenta. ¿Quieres añadir algo, Josep? No. No, no totalmente de acuerdo con lo que decía María Angels. ¿eh? De hecho sería la manera, pero esto hay que promoverlo. O sea, es muy importante, digamos, en una situación digamos de paz, entonces avanzar en caso de que hubiera descompensación como yo quisiera esto, pero también hacerlo con los profesionales, porque eso también es muy educativo para nosotros. no? El trabajar, digamos, esto. Entonces, esto es un nuevo paradigma, en el paradigma del nuevo modelo de decisiones compartidas, es hacia dónde tenemos que ir, diría yo. Muy bien. Ahora yo quisiera voy a pedir... decir sí, sí, una, una cosa, ahora que, ahora que estoy conectada, que de hecho el Tribunal Constitucional ya en el año 2016 Ah, hablaba del turno de oficio para los ingresos psiquiátricos, lo que eso nunca se ha puesto en marcha, ah, ni por parte del Consejo ni por parte aquí del Tribunal Superior de Justicia, pero la asistencia letrada la entiende como preceptiva como dentro de un derecho y privación de libertad. Muy bien, Silvia, sí, no te retires. Os pido de cada uno de vosotros un tuit. Es decir, nada de resumen de tu aportación para ir cerrando el webinar. Pues sin, sin medios, sin formación y sin servicios no habrá reforma. Gracias. Beatriz. Pues simplemente buenas intenciones con el, la reforma que se ha aprobado, pero queda mucho por hacer porque estamos empezando. Gracias. Josep Pifarré. Pues hemos de enterrar el modelo paternalista y a pasar a modelos de decisiones compartidas. ¿no? Las leyes nos han de ayudar, pero el cambio no es solo la ley. Eh, María Ángel. Bueno, en esta línea yo diría que tenemos mucho que aprender de las reformas, de bueno, lo que han hecho en otros países, pero que la ley no es suficiente. Y Pep Si no es un tuit, es un hilo. En el modelo social de derechos humanos, todos somos de entorno y no se puede ser entorno neutro. O somos facilitadores de los derechos o somos barrera. Desde esta actitud es desde la que hay que afrontar los cambios, intentando ser facilitador de derechos y no barrera. Muy bien, muchas gracias. Por mi parte, simplemente recordar que una sociedad decente ya no es siquiera aquella que va por la justicia, sino a combatir las injusticias. Y esta es una histórica y sistemática, y nos tenemos que poner altos de moral. Y una manera de hacerlo es, pues como hemos dicho aquí, pensar juntos y ahora coordinarnos juntos para que de poco a poco esto se haya, se haya pasado a las análisis de la historia y digamos, eso hacíamos antes, pero ya, ya no lo hacemos. Sin más, daros gracia, las gracias a todos los ponentes, por supuesto, a los organizadores por contar con nosotros, un placer la conversación, y por supuestísimo a los que hacéis posible, con vuestra audiencia y vuestra participación en el chat, habernos acompañado. Buenas tardes a todos y allá donde estéis en Latinoamérica también buenos días, buenas noches o buenas tardes según cómo estéis. Gracias a todos.